Vamos a ver cómo se calcula la secante, la cosecante y la cotangente, puesto que no tienen teclas en la calculadora. Salvo la cotangente, en realidad las otras dos razones trigonométricas prácticamente no se emplean. Vamos a ver. Si dividimos 1 entre el coseno de 56, lo que obtenemos es la secante del la... ángulo. Si lo que hacemos es dividir 1 entre el seno, lo que obtenemos es la cosecante. Y finalmente, para obtener la cotangente, tendremos que hacer 1 dividido entre la tangente. Tangente de 123. Y hemos visto cómo se calculan todos los resultados. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede aplicar esta calculadora para resolver un problema utilizando el teorema del coseno. En un triángulo, dos lados miden 5 y 6 y el ángulo entre ellos es de 56. Vamos a ver cómo se calcularía el lado que falta. Bueno, pues aplicando esta fórmula vamos a calcular a cuadrado, llamando b5 y c a 6. Entonces empezamos. 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Menos 2 por 5 por 6 por el coseno del ángulo que forma, coseno de 56. Así obtenemos A cuadrado. Aquí lo tenemos y ahora lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada de este. número. El lado que falta es 5,23. Y ya que estamos también vamos a calcular el área que se calcula con esta fórmula. Bueno, pues vamos a ver cómo se haría. Hacemos 5 por 6 y lo multiplicamos por el seno del ángulo que forma. Y todo ello lo tenemos que dividir entre 2. Así que el área nos daría un total de 12,43.